Hola, Rita. Señor presidente, señor de Casco, señor ministro, bueno, antes de iniciar esta intervención, eh, saludar a, a los representantes de la Fundación del Secretario Gitano que hoy nos acompaña. Bueno, yo quiero iniciar mi, mi intervención, como decía el ministro Montoro, cambiando de canal. Quiero cambiar de canal. Desde esta tribuna... Pues bueno, una y otra vez, nosotros nos criticamos por lo que hacemos o, o dejamos de, de hacer. Yo creo que el tema de la segregación, el tema de la segregación escolar es algo tan importante que sí me gustaría pues, igual establecer una especie de diálogo o debate con el señor ministro. Eh, quizá iniciaría la intervención preguntando si efectivamente ustedes en el Gobierno reconocen de que existe segregación escolar. El objetivo de esta intervención es muy clara, es por mi parte dejar patente que existe segregación escolar por razones socioeconómicas, también por otras razones, motivarle, señor ministro, le quiero motivar yo a usted, para combatir la segregación escolar, eh, animar, animarle a trabajar para que todos y todos podamos corregirla, impedirla y aportar algunas medidas para poderla superar. Y ello requiere hablar de lo que normalmente en esta Cámara eh, no es asiduo y es hablar de pobreza, es hablar de gitanos y es hablar de inmigrantes. Hoy, en este siglo XXI, los fines de, de la educación, desde todas las instancias, se considera que se debe aspirar al desarrollo integral de las personas, promoviendo el desarrollo cognitivo, así como el desarrollo personal y social, ofreciendo un marco de igualdad ante el éxito. Eh, usted recordará que uno de los aprendizajes que mencionaba el informe de Delors de 1996, entre otros, era aprender a convivir con los demás. Hoy es una realidad que conocemos todos en una misma ciudad hay centros educativos que escolarizan mayoritariamente alumnado perteneciente a sectores sociales favorecidos con un nivel socioeconómico alto, mientras que otros concentran alumnado perteneciente a sectores sociales desfavorecidos pobres en general y, en particular, gitanos e hijos de familias inmigrantes. A nuestro juicio, en ninguna de esas realidades, se prepara adecuadamente al alumnado para vivir en sociedades plurales, multiculturales e inclusivas. En primer lugar, porque no socializan adecuadamente a su alumnado. Pues este ni tiene un conocimiento directo de la diversidad existente en su ciudad, ni puede hacer en la práctica un aprendizaje vivencial de la convivencia y la gestión de los conflictos, ni prepara para vivir en la sociedad realmente existente más allá de la escuela, ni fomenta un mínimo de cohesión social. En segundo lugar, porque afecta negativamente al rendimiento del sistema. Y en tercer lugar, porque condiciona en gran manera la trayectoria educativa, las expectativas y los logros de alumnado más de estado. Consideramos que para corregir la segregación escolar es imprescindible incrementar la oferta pública en aquellas zonas por razones que por razones históricas y sociales esta resulta insuficiente. Consideramos también que el derecho a la elección de centro escolar por parte de las familias en ningún caso puede ser considerado un derecho absoluto. Y creemos también que se debe superar la lógica competitiva existente entre los propios centros en una misma ciudad o ciudad que en los momentos de matriculación y las jornadas de puertas abiertas intentan atraer a un tipo de alumnado evitando con mil y una argucias la matriculación de niños y niñas con más necesidades educativas. Y aquí permítanme que ponga algunos ejemplos concretos recogidos de la Fundación del Secretario Gitano. Esta fundación inició una campaña el pasado 8 de abril con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano con el lema «No quiero una escuela segregada», una campaña para visibilizar la segregación escolar que afecta a miles de niñas y niños gitanos en toda España, que vulnera su derecho a la educación y que perpetúa la discriminación y la desigualdad. En alguno de los vídeos preparados se describe cómo una familia gitana es recibida en un centro educativo al que acude en una jornada de puertas abiertas… Sin tapujos ni formalismos, es derivada a otro colegio, este segregado, con comentarios de ese tipo. Este, niño encaja mejor con vuestro, este, no, este centro encaja mejor con vuestro perfil, se adapta mejor a vuestras necesidades. Aquí estáis en vuestro entorno total si al final va a dejar los estudios. Usted sabe que España es uno de los países señalados por los organismos internacionales por incumplir las recomendaciones que corrijan una situación injusta y permanentemente invisibilizada. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa o el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en informes recientes señalan su preocupación por la segregación escolar y urgen a España a tomar medidas que aseguren una distribución equitativa de alumnado gitano inmigrante. Según la encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en España, un 31% de niños y niñas gitanas asisten a centros con alta concentración de alumnado gitano. La Fundación del Secretario de Gitano tiene constancia al menos de 173.000 centros educativos en España. Señor ministro, la segregación escolar, sea del tipo que sea, atenta contra los derechos fundamentales, concretamente contra el derecho a la educación consagrado en la Constitución. Un sistema educativo que segrega o no inclusivo limita las posibilidades de desarrollo de la infancia, sobre todo de la más vulnerable. En España el índice de segregación ha aumentado un 13,4% en los últimos diez años, llegando al 0,31%, lo que sitúa a nuestro país en el sexto puesto del ranking europeo con las puntuaciones más altas, por encima del promedio de la Unión Europea. Este crecimiento alarmante de la segregación socioeconómica ha provocado el incremento de las llamadas escuelas-gueto, donde se concentra un número elevado de alumnado que vive en situación socioeconómica desforable. Uno de los casos más significativos es el de la Comunidad de Madrid, la región con mayor segregación escolar, eh, concretamente 0,36, y que lidera el ranking europeo solo por detrás de Hungría. También es conocido que los centros que presentan mayores niveles de concentración son en su mayoría de titularidad pública, en concreto nube de cada 10 centros escolares. Estos centros tienen mayor presencia del alumnado con necesidades de apoyo lingüístico y necesidades especiales y una escasa oferta en actividades extraescolares. Y quiero mencionar aquí algunas realidades de las que conozco más de cerca, como puede ser la propia, la de la comunidad autónoma vasca. Eh, en Euskadi es la comunidad con mayor... Eh, número de escuelas concertadas y de hecho se le llama o algunas voces le llaman el paraíso de la concertada ¿no? es la comunidad con más ansiedad privada subvencionada los centros concertados esquivan alumnado de las familias con menos ingresos un modelo segregador en el que algunas asociaciones de padres y madres están plantando cara ¿no? la comunidad autónoma vasca es una comunidad autónoma la comunidad autónoma con más ansiedad privada subvencionada de todo el Estado, 48,1%, y es también la que tiene menos enseñanza privada no subvencionada. ¿no? E, últimamente, eh, se han recogido 10.000 firmas de una asociación llamada SUBIA ERIKIS por la idea de presentar una iniciativa legislativa popular, porque, en definitiva, no solo el Consejo Escolar de Iscadi, sino el propio Departamento de Educación y las propias asociaciones de padres y madres y de profesorado reconoce que esta situación se está dando. ¿no? Entre otras cosas, lo que se plantea es que para que la gratuidad de la educación no sea una realidad meramente declarativa, tiene que haber mecanismos para hacerla efectiva. Se propone el mecanismo de transparencia y de control de atribución de pagos. La ILP plantea fijar un índice de necesidad escolar de inclusión de cada zona de cada centro. Bueno, y lo traigo aquí porque igual es una iniciativa que siente interesante también llevar a cabo en otras comunidades autónomas. ¿no? no es esta la única realidad. Existen otras comunidades autónomas eh, con una situación parecida. Eh, en España, entre los años 2006 y 2015, el índice de segregación aumentó un 13,4%. El aumento más significativo, según la ONG Save the Children, es la que he comentado, de la Comunidad de, de Madrid. En Cataluña ha ocurrido algo, algo parecido. Y lo llamativo de esta ONG, lo que destaca es que nueve de cada diez centros de alta muy de concentración de alumnos de perfil socioeconómico bajo es un colegio de la red pública por solo un 10% de la red privada. Añaden que, si se tiene en cuenta que los centros privados concertados, financiados, con dinero público, escolarizan al 28% de los estudiantes del país, podemos hacernos una idea de la falta de corresponsabilidad de esta red en la labor de contribuir a la igualdad de oportunidades y de la equidad educativa. Esta asociación o organización propone algunas medidas, son nos parecen interesantes, como políticas de oferta y planificación, Políticas de admisión del alumnado, políticas de compensación y atracción, que ayudan a parar los efectos de la concentración. Resumiendo, señor ministro, la separación de niños y niñas en diferentes centros educativos, según su situación económica, segregación escolar, socioeconómica, constituye una de las principales barreras para garantizar el derecho de los niños y de las niñas a una educación de calidad en igualdad de oportunidades, a la cohesión social. ...y a evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza... ...y a contribuir a un crecimiento económico inclusivo. La escuela diversa, la que representa el tipo de mundo... ...donde los niños van a vivir, es el mejor contexto educativo. Sabemos que la diversidad implica más conflictos... ...pero los niños y niñas tienen que aprender a resolverlos. Cuando nuestra sociedad optó por la coeducación... ...lo hizo sobre todo porque entendió... ...que para construir la igualdad entre hombres y mujeres... Era preciso superar la tradicional segregación por espacios y actividades que lleva a reproducir el sexismo. Señor ministro, terminando, señoría. Sí. Señor ministro, manos a la obra. Querer es poder. Gracias. Muchas gracias.